Estoy enojado, no, enojado es poco, amigos, enojado es poco, estoy empucabritadísimo, ¿saben por qué? Fui víctima, caí redondito en un engaño y por vía WhatsApp. Ah, ¡Qué caray! Comparte este, este video para que ayudes a que más personas no caigan igual que yo. Te voy a, a decir aquí qué fue lo que me pasó. Y hijo de su madre. No, estoy agüitado, agüitado, enojado, triste, decepcionado de mí mismo, no sé. Chihuahua. Bueno, ya que vamos a empezar con este video, ayúdame a darle like, compartiendo para que más personas no caigan igual que yo. Bien, miren. Todo empezó así. Recibí este mensaje a ver, permítanme, permítanme poquito, cinco segunditos, cinco segunditos, tres, cuatro, no, oh, ya se pasaron los cinco segundos, muy bien, ahí estamos, voy a subirle un poquito al, al micrófono, que sí, bien, todo empezó por este Mensaje vía WhatsApp que recibí. Sí, lo recibí a las más o menos a las 10.14. Bueno, aquí está la hora que lo recibí. Dice hola, ha sido seleccionado por AMZ. Yo pensando que era de Amazon, algo así. De hecho, porque tengo una suscripción en Amazon. Hace rato que me suscribí para aplicar pues a, a poner anuncios en, en mi página web. ¿Verdad? Pero bueno, pero resulta que no fue así. Dice, para trabajar desde casa, sí, ah, perdón, otra vez. Hola, has sido seleccionado para tra trabajar en AMZ, para trabajar desde casa. Más de 2,900 pesos al día. ¿Quieres conocer más sobre este trabajo y recibir una recompensa en efectivo de 50 pesos? Haga clic en el siguiente enlace para consultar el servicio al cliente en línea. Ok. Me la pensé, me la pensé. dije. ¿De qué se tratará? ¿Me interesa? Pues si es trabajar desde, desde casa, en línea, pues, ¿quién no se quiere ganar un unidito más, verdad? Y di clic, ok. Di clic, a darle clic, me mandó a este WhatsApp de atención, según eso, atención a clientes, ¿verdad? Y ven lo que dice, dice... Eh, recorté la imagen de mi WhatsApp para que no se vean mis contactos, ahí disculpen Pero sí quiero que vean los números telefónicos para que ustedes no, no caigan Este es un número diferente, el número que me llegó primero sí. De hecho no trae imagen y pues esta es una imagen ya pues cualquiera la puede descargar verdad. Bien, y así empezó mi historia, mi, mi triste y trágica historia amigos Pónganse truchas eh no vayan a caer igual que yo. Ya le contesté yo cuando entré a este, a este chat. Buen día. ¿De qué trata el empleo? Dice, hola, estimado usuario. Soy recepcionista en línea a tiempo parcial. Estás aquí para preguntar cómo ganar dinero a tiempo parcial en tu tienda. En una tienda, perdón. Y ya le contesté yo. Quiero información. Por favor, indique su edad y ocupación. Necesitamos comprobar si cumple con nuestros requisitos de trabajo. Hasta ahí, todavía yo estaba pensando que era un empleo. Le yo tengo 43 años y trabajo en diseño. Dice, hola, nuestro trabajo, nuestro trabajo es sencillo, principalmente crear pedidos virtuales en nuestra tienda, plataforma de compras mundial, para aumentar las ventas y reseñas de cinco estrellas para nuestros productos de Mercado Libre o Amazon. Hasta ahí... Todavía yo estaba pensando que era Amazon por las tres siglas que estaban en el otro mensaje. El, obje el objetivo es aumentar la credibilidad de producto y las tasas de clics. Aumentando así la clasificación de productos de Amazon. Después de hacer esto, puede ganar su comisión. Está interesado. El Fear Shrek, gracias amigo, por tu like. Pero hoy estoy triste, estoy enojado. Vas a ver por qué. Dice, ya le contesté yo, le contesté. Se ve atractivo, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle a ese trabajo y cuánto es el estimado que se puede ganar? El tiempo y lugar, eh, me contesta, y el, el tiempo y el lugar son libres, puedes experimentarlo en 10 minutos. Ok, ya le contesté yo, me interesa hacer una prueba, claro. Ya, dice, bien, ahora necesita registrar una cuenta en nuestra tienda, regístrese y hágalo, háganmelo saber. Déjeme ayudarle a solicitar la subvención de 50 pesos. Luego puede iniciar tarde tareas VIP para ganar comisiones. Copié el enlace con, a continuación y ábralo en un navegador para registrarse. Ok, abrí el, el link, lo, lo copié, lo abrí en un navegador de Gole. Y sí, me mandó a una tienda, a una página, pues. Pero en lo que me estaba contestando esta muchacha o no sé qué sea, porque a lo mejor es vato porque nunca hablé con él de voz, todo fue por vía WhatsApp. Yo estaba buscando el link y todo eso, pues, a ver si, si, si existía algo más definido de, de qué trataba esto y no encontré nada. Ok, ya le contesto, me pide código de... Anti, de Invitación para registrarme. Listo, ya inicié sesión. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Ya me mandó un código de invitación que es el mismo, que me imagino es el que esta persona tiene que registrar para, yo creo, ganar su, sus bonos, ¿verdad? De los fraudes. Y dice, sí, ya pude ingresar. Abrí otro navegador y me lanzó el código de, verific de verificación. Sí, por favor, contáctame después de lo, del registro. Bien, ya leí las reglas de regulación, presentación, etcétera, y vi la plataforma. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Eh, tomé un video, unas capturas de pantalla, pero las dejé en, mi, en otro equipo y no las traigo. Como tengo mi WhatsApp, por eso le estoy transmitiendo esto. Probablemente después le suba las imágenes de esa plataforma para que vean de qué trata. Dice, hola, bienvenido a unirse ahora. Su cuenta de, es de 50 pesos. Verifique, puede comenzar la, mis, la misión VIP 1. Completar dos pedidos. notificame cuando termine. Puede seguir las instrucciones de la imagen y le enseñará cómo completar su pedido. Ya me mandó una imagen. Según eso, el proceso que debía seguir. Y efectivamente, o sea ya cuando estaba en la plataforma, ya tenía 50 pesos ahí. Pero aquí viene lo, lo interesante. Le digo, a lo que entiendo es es de recibir pedidos para yo mismo entregarlos? Explíqueme, por favor, porque me dice que la dirección de entrega aún no se ha establecido. Complete su dirección de recolección, realizamos el pedido virtualmente, el comerciante no entregará los productos, puede estar seguro. O sea, es un, es un, te van envolviendo en su juego, ¿sí?, para que caigas. De hecho, desafortunadamente yo caí, vamos a seguir leyendo, dice. Hice todos los pasos y capturé. Un pedido. ¿Cuál es el siguiente paso? De hecho, capturé dos pedidos. Hola, oh, felicidades por completar la misión VIP 1. Nuestro trabajo es ayudar a las empresas a mejorar su rep reputación y sus ventas. Los comerciantes recibirán una comisión del 10% al 15%. Ahora estás listo para tu próximo VIP. ¿Quieres seguir ganando comisiones? Y de los 50 que ya había recibido, ya había recibido como casi 100 pesos. Le dije, bueno, por supuesto. Y como no me contestaba, digo, hola. Para la misión VIP debe tener un saldo de 100 pesos, completar tres órdenes de compra y luego retirar alrededor de 150 pesos de su cuenta bancaria. ¿Quiere recargar con 50 pesos? ¿Recargar? Ya me quedaba las dudas, pero aún no me ha explicado de qué va el empleo. Solo me está pidiendo información, ahora me pide información bancaria. ¿O qué onda? ¿Por qué? Explíqueme, ¿de qué trata el, el empleo? Y ya me contesta. Somos una plataforma de alianza comercial, principalmente para ayudar a los comerciantes a aumentar las ventas y credibilidad. Compramos una variedad de productos proporcionados, proporcionados por comerciantes para aumentar las ventas de los productos para obtener comisiones. Los comerciantes en realidad no entregan los productos. O sea que yo ya, según yo era un comerciante, ¿sí? y ya me mandó una imagen, que creo que no la puedo agrandar eh, no, no hay que leer, es que si la agrando la imagen aquí con ustedes amigos este voy a, a filtrar algunos números o contactos míos que no quiero que aparezcan ok, la imagen la dejamos pendiente, dice hola felicitaciones por completar la misión VIP 1 nuestro trabajo es ayudar a las empresas a mejorar su reputación de, y sus ventas. Los comerciantes recibirán una comisión del 10%. Eso ya me lo había escrito. sí. De hecho, me lo, me lo, como que ya lo tenía para copiar y pegar, copiar y pegar. Eh, dice, ¿quiere seguir ganando comisiones? Ya le contesté, por supuesto. Para la misión VIP2 debe tener un saldo de 100 pesos, completar tres órdenes de compra y luego retirar alrededor de 150 pesos a su cuenta bancaria. ¿Quiere recargar con 50 pesos? En ese momento yo no había hecho ningún depósito. ¿sí? Y le dije, sí. La siguiente imagen muestra las introducciones de carga. Puede ayudarte a completar la recarga. Ya me mandó otras instrucciones. Después de ingresar, a su, a, se mostrará el número de la tarjeta bancaria de la plataforma. Luego regresará a su banca móvil en línea y transferirá 50 pesos a la tarjeta bancaria de la plataforma. Después, completará, de, después de completar la transferencia, tome una captura de pantalla del certificado de transferencia. Y ahí fue donde yo le dije, tengo que pagar, no hay otra forma. Se supone que es un empleo, que, de, que un trabajador tiene que cobrar su dinero, no un trabajador tiene que pagar para ganar su dinero. Ahí me empezó a entrar la, la espinita. Eh, no hay otra forma de subir el nivel. 50 pesos no te alcanza para cosas caras. Puedes invertir a ver si ganas dinero. Si necesitas invertir 50 pesos tú mismo, sí, perdón, sí, necesitas invertir 50 pesos tú mismo, completar tres órdenes de pago, ganar alrededor de 150 pesos y retirar dinero, ¿te interesa? O sea, que en ese momento yo iba a, a depositar a una cuenta que ella me proporcionó o esta persona me proporcionó 50 pesos nada más y yo iba a ganar 150 pesos. Por dar clic según eso a ventas. Que a mí lo, cuando daba clic no, no me parecía que estaba haciendo ninguna venta. Pero bueno. Dice, los depósitos y retiros suelen llegar en unos 15 minutos. Espero. ¿Sí? Este es, es, esta es una imagen de su plataforma. Donde según eso es para cobrar mi dinero. Y de hacer depósitos para según eso comprar productos. O, o mandar este marketing, algo así. Listo, ¿cuál es el siguiente paso? Continué completando tres tareas del pedido y luego retire dinero. Ok, okay. me hicieron falta 2.26 pesos para completar los 150. O sea, de esos 50 que yo ya había depositado a su cuenta, me, me hicieron falta 2.26 pesos para completar los 150 y poderlo retirar. Entonces hice otra transferencia bancaria de 10 pesos nada más para completar los 150 y poderlo retirar. En realidad, eh, se podría decir que invertí 60 pesos y retiré yo 150. Dice, felicitaciones, ha completado VIP 2, puede retirar dinero ahora. Lo retiré. Dice, donde dice contraseña de pago es la contraseña, ah, ok, ahí yo me equivoqué de, de contraseña y cuenta bancaria. La contraseña se retira, la pones tú, la has olvidado, bla, bla, bla. Me, ahí me estaba eh, recordando que, ya había puesto una contraseña que era la misma. Según yo, la retiré, pero no me ha llegado nada a mi cuenta. Su número de tarjeta bancaria es incorrecto. cámbielo debe tener 18 dígitos. Pues sí, ya no tengo saldo. Se puso en cero. ¿Cómo, ¿Cómo hago para retirar lo que ya no está? Solo necesita cambiar su número de tarjeta. Es que pues ahí cometí un error ¿sí? en, en mi número de tarjeta. Ok. Comuníquese conmigo para abrir VIP 3 y ganar más comisiones. Ok, espero. Ahí le pregunté. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para volver a hacer los pedidos? O tener la oportunidad de volver a hacer los pedidos. Porque yo según quería seguir en, en el VIP 2. No pasar al VIP 3 porque ya estaba temiendo que al pasar VIP a 3 me iba a pedir más dinero para yo ganar más comisión. Después de recibir el retiro, puede continuar con la tarea de VIP 3. Ok, pero si el día de hoy completo hasta el VIP 5, ¿cuánto tiempo debe de pasar para poder seguir haciendo pedidos? Yo ya estaba ahí, ya, este, poniéndomelas muy mal. Ok, pero lo malo que nunca me detuve. Y es por eso, los, em los emboban, amigos, los emboban. No caigan igual que yo, por eso estoy haciendo este video. Dice, VIP1 tiene dos misiones, VIP2 tiene tres misiones, VIP3 tiene cinco misiones. En el VIP1 no gasté yo nada de mi dinero. En el VIP2 yo ya gasté 50 pesos, 60 pesos de mi dinero, ¿sí? Pero en el VIP3, aquí viene. El número de tareas que puede realizar cada persona es fijo, dado que se trata de un pedido virtual. Su identidad solo se puede usar una vez y no lo... Contrataremos una vez, una vez que complete su pedido VIP 6. Dice, y no lo contrataremos una vez que complete su pedido VIP 6. O sea que hasta que yo terminara las seis tareas, o pasara los tres VIP según, me iban a contratar. ¿Sí? Ok, entiendo, ya le contesté. Ya pasaron 50 minutos y no ha llegado nada. ¿Qué puedo hacer? Hola, se retiró su... Su retiro ha tenido éxito presente. Preste atención a su saldo bancario. Ajá, ahí no, ese no. A ver si luego le edito este video. ¿Sí? Bien, dice. Eh, es que salió una cuenta ahí que no quería que vieran. Bueno, eso no pasa nada porque no tiene mi contraseña, ¿verdad? Dice. Esta es sumisión VIP 3. Puede obtener cinco pedidos con, la, con las siguientes. Opción 1 para elegir con una comisión del 24% más. El saldo es de 100 pesos y puede retirar 150 pesos más después de completar el pedido. Elige una tarea, dígame, y se enviará al sistema para asignarle la secuencia de tareas correctas para ganar comisiones. Si tiene alguna pregunta sobre cómo depositar fondos en su cuenta, comuníquese con nosotros. Contácteme para abrir VIP3 después de cargar. Ok, ahí fue cuando yo hice una recarga de 100 pesos. ¿Sí? Ya hice la recarga de 100 pesos. Entonces yo ya había gastado 160 pesos. Ya me dice, se ha abierto el VIP 3. Espere a que llegue la recarga. Continúe con la tarea de pedido y retire dinero después de completar. ¿Ok? No me deja retirar los 150 pesos. Ya le contesto yo. De hecho, no me dejó hacer la quinta tarea. Se puso en cuenta regresiva. Su última tarea de pedido no se ha completado. Puede recompletar la tarea de pedido antes de poder retirar el dinero. Entonces, ¿qué me estaba, ya, ya ahí me estaba diciendo? En la primer tarea, en el primer VIP, eran dos tareas. No, no gasté nada de mi dinero. Ok, di dos, dos clics y me dio 100 pesos. Pero para pasar a la VIP 2 tenía que tener 150 pesos. Entonces hice un depósito de, de 50 pesos para tener los 150 me activaron la VIP 2 y cuando iba a pasar la VIP 3, antes de terminar la tercera tarea para poder retirar 250 pesos, tuve que depositar otros 100 pesos porque ya era, tenía que juntar 300 pesos para poder completar la tarea y retirar los 300 pesos. Entonces, ahí sí. De hecho, ahorita está en línea, miren, está en línea. Eta, le voy a mandar un mensaje cuando termine de, de mandar esto. <risa> Dice, última tarea. De pedido no se ha completado. Debe completar la tarea de pedido antes de poder retirar el dinero. Dice, entonces tengo que recargar otros $50 pesos. Y ya le mandé esta imagen. Dice, eh, se los voy a leer porque dice, el saldo de la cuenta es insuficiente y no puedo enviar. enviar. Por favor, recargue $45.83 pesos para completar lo que me pedían. Ya me dice... Sí, órdenes de alta comisión de baja probabilidad en el trabajo. No entendía. Recargo 50 pesos más. Completo las tareas de pedido y retire dinero. Listo, pero ¿en qué llegue? A que llegue a mi cuenta bancaria. Espero que llegue a mi cuenta bancaria. Ahí deposité otros 50 pesos. Ya me dice: felicitad, Felicitaciones. Ha completado el artículo VIP 3. Contáctame para abrir el VIP 4 y ganar más comisiones. Ya llegó el dinero a mi cuenta bancaria. Creo que ahí fueron como 300 pesos, ¿sí? Hola, felicitaciones por completar el VIP 3. Nada. ¿Quieres continuar? Me volvió a poner lo mismo. ¿Sí? ¿Quieres continuar, eh, continuar? completando las tareas VIP 4 para ganar más comisiones. Claro. Pero yo ya ya estaba embiido, ¿sí? Digo, ¿cómo puede ser que con 100 pesos o 50 pesos que puse yo gané? 150, de 150 le puse 100 pesos más ya tenía, yo ya había gastado 150, 160 pesos y ya había retirado 300 pesos dije, ah caray, pues ¿sí, eh? pues sí pues sí, sí costea pero pero espérense espérense, vienen más cosas y aquí dice más, dice esta es tu misión VIP 4, puedes obtener 20 pedidos con las siguientes cuatro opciones para elegir con una comisión del 26% o más el saldo de 300 pesos y puede retirar 400 pesos más después de completar el pedido. El saldo es de 500 pesos y puede retirar 650 pesos. O sea, según tú, cuando llegues o, o, o inviertas dinero, vas a sacar un poco más de ganancias. Si tú inviertes 300 pesos, vas a ganar 100 pesos más. Y ya dije, ah, pero no hay opción de saldo de 300 pesos de recarga. Solo de 500. 300 se puede ingresar manualmente. Lo digité manualmente. Está bien, ok. No, listo. Aún, llega mi sal, aún no llega mi saldo. Se está tardando. Recarga y retiro. Generalmente llegan a la cuenta en unos 15 minutos. Si excede la demora bancaria. Ya voy entendiendo. Ya hice otra recarga de 600 pesos. Porque me pidió 600 pesos. Ok, después de recibir la recarga, complete la tarea de pedido y luego retire el dinero. Pero aquí está, aquí ya dije, ya valió más. Dice, el precio de su pedido de alta comisión es de $1,827. Su saldo es de $609.28 y puede recargar $1,218 para completar la tarea del pedido. Y la comisión es de $292. Disculpe, tengo una duda. Si la cuenta regresiva se acaba, ¿qué sucede? La tarea de pedido se completa el mismo día. La cuenta regresiva es solo para un recordatorio para completar la tarea del pedido. Lo antes posible y no tendrá ningún impacto real. Y si no cuento con el saldo para seguir, ¿qué sucede? Lo ayudaré a solicitar una extensión de tarea de pedido, puede estar seguro. Los pedidos de alta comisión son baja probabilidad. Y ya le digo, así que si consigo llegar llegar a un punto que no podré poner saldo ya que no cuento con tanto dinero pues a los clientes les encantan los pedidos de alta comisión pero no todos lo tienen o sea que nunca me contestaba lo que yo estaba preguntando entonces cómo hago para retirar lo que tengo hasta ahora porque no me deja la tarea del pedido está en curso y no se puede cambiar ni cancelar por favor comprenda ya le dice entonces voy a perder lo que deposité de saldo por supuesto que no. Cuando complete la tarea de pedido para re retirar dinero, lo mismo, lo mismo que antes. O sea, no lo entendía, ponía puras cosas incoherentes. Por eso, si no cuento para seguir, pierdo lo que he depositado o puedo volver a la próxima semana. Porque si es así, todo lo que, todo lo puedo hacer diario. Ah, perdón. Porque si es así, esto no lo puedo hacer diario. De sí, si no se hace, se queda. O sea, se queda en se el dinero ellos. Si puede retirar dinero siempre. Que, sí, puede retirar dinero siempre que se complete la tarea del pedido. Y ahí fue cuando dije, no, la fregada ya, valí chetos. Ya, caí redondito en el engaño. Ya le contesto: no, pues no puedo seguir. Apenas van dos tareas de 20 y ya me está pidiendo 600 pesos más. O sea, de los 600 que ya había puesto, a la segunda tarea ya iban a ser 1,200 pesos. Si pasaba a la tercera tarea, me iba a pedir otros 600 pesos, y iban a ser, no, no, hasta completar 20 tareas. Si no completaba 20 tareas, no iba a poder eh, recoger según eso mi recompensa. ¿Sí? Y ahí ya me enojé. Eh, usted me dijo que si completaba el VIP 3, me diría de qué trataba el trabajo. Me dijo que era para un empleo y esto no es un empleo, ya que lo único que está haciendo es de... Estoy haciendo es depositar a su cuenta bancaria. Puede estar seguro de que si este es el caso, nadie continuará con la tarea del pedido. O sea, no me contesta lo que le estoy preguntando. Evade las, las preguntas o las respuestas. ¿Cómo hago para recuperar lo que mandé? No importa que no me dé el total, yo que no tengo más y me pide otros 608.72 pesos para la tarea. Y aún así los mandé, no, no podré retirarlos porque me manda otra tarea y tener que hacer otra transferencia. Esto no es un trabajo. Se trata, otra vez evadiendo, se trata de una autorización del sistema empresarial y la orden debe completarse antes de que pueda producirse la liquidación. Las tareas de pedido de alta comisión son de baja probabilidad. Tenga la seguridad de que ya se ha encontrado. ¿Encontrado qué? ¿Qué se encontró? ¿Qué se ha encontrado? La probabilidad de órdenes de alta comisión detrás de usted es casi cero. Nunca me contesta. Ya, ya estaba bien enojada ahí. Dije, ya valió chetos mis 760 pesos. Ya, ahí redondito, tonto, estúpido. <risa> ah, pues estoy enojado, enojado, enojado. ¿Cómo fui a caer? Y ya le contesto, no, pues caí redondito en su estafa. Esto no es un empleo, ni modo, ya lo perdí todo. Qué mal que haya personas como usted que se aproveche de la necesidad de otros. Y me quitó lo poquito de dinero que tenía. Que les aproveche, todos se pagan esta vida. Y fíjese lo que me manda. Compramos una variedad de productos proporcionados por comerciantes para aumentar las ventas de productos para obtener comisiones. Los comerciantes en realidad no entregan los productos. Eso ya me lo había puesto casi desde el principio. De hecho, me lo puso dos veces. Y me mandó una imagen que según eso de de que cuentas bancarias que, que ya habían que habían retirado su dinero, pues a lo mejor hay personas que llegan hasta ese punto y pues sí retiran. Porque tienen el dinero y pues los estafan con más dinero. Ay, no. Dice, muchos clientes están haciendo tareas de pedido. Este es el registro de retiro de estos 10 minutos. Y había uno por 20 mil pesos. A mí nomás me quitaron 750 pesos. Pero había unas cuentas de 20 mil, 30 mil pesos. Digo, yo, no manches. Dude. Estos, hay, de que hay gente, hay gente. Más gente mensa. Perdón, eh, ahí se le peje al micrófono. Estoy enojado. Ya le contesto, sí, pero no cuento con tanto dinero. Estaba esperando que me dieran empleo, que me dieran empleo. Solo le falta, falta 609 para completar a tarea el pedido y luego retirar. Ya le digo, me piden más tareas, apenas voy en la segunda. Me volverá a pedir más hasta terminar las 20 tareas y no cuento con, con tanto saldo. Los pedidos de alta comisión son de baja probabilidad. Lala. Otra vez lo mismo. Puede volver la próxima, puedo volver, eh, pero ya dije, bueno, voy a, ahora yo a ver cómo fregados hago para extender esto y no cancelen eso. Puedo volver la próxima quincena a ver si junto los 609 pesos que se requieren para poder retirar. Y nunca me contestó. La tarea del pedido generalmente se completa el mismo día. Si la solicitud se retrata será de aproximadamente tres días. Complete la tarea lo mismo, otra vez. No, pues eso, ya le contesto yo. No, pues eso significa que perdí mi dinero. Ni modo, tendré que re, de, denunciar esta estafa. Que desaproveche lo que me robaron. Fíjese lo que contesta. Si quiere ganar más comisiones, debe tener tus propios fondos listos para que puedas ganar entre 500 y 200 2 mil pesos por día. Y ya le contesté yo. Le pedí que me explicara de qué trataba y nunca me dijo. Ya déjelo así. La denuncia se pondrá. Voy a denunciarlos. Y mi primer denuncia es haciendo este video. Y más que nada, para que no caigan, amigos. No caigan en sus malditas estafas. De estos desgraciados. Enojado, enojado. Enojado, enrabiado estoy, amigos. De modo, ya caí. ¿Qué se puede hacer? Ojalá a ustedes no nunca le pasen. Y compartan este video. Difúndanlo. Hago en lo viral. La men lo menso que estoy. Por caer en estafas tan tontas, la neta, ah, no, no, no, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, Modo, no, me quitaron lo de media, media semana de salario, Modo. No, no. bueno, los dejo, ya me voy, hoy no me voy a poner a jugar porque estoy enojado, <ríe> cuídense, no caigan en esos engaños, cuídense,